Finalmente, hemos identificado los principales actores de esta cadena de valor en el acceso de las niñas y las jóvenes a las carreras de STEAM, que no solamente son las estudiantes, sino también son sus profesores y los padres de familia, con quienes debemos eh, romper estereotipos, estereotipos para eh, que ellas se sientan mucho más seguras para poder seguir la carrera de sus sueños y que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades y que tenemos asimismo la capacidad de poder adquirir las capacidades para poder aportar con soluciones innovadoras a los diferentes problemas sociales. Además nos ha permitido crear un nodo en, en nuestro país para incentivar el, el acceso la captación y sobre todo la retención de las jóvenes en las carreras universitarias. Poder tener eh, espacios de mentoría que acompañen a las estudiantes, eh, sobre todo en los primeros ciclos, para eh, concientizar en estas, en estas carreras. Sí, nos, nos ha permitido también eh, poder identificar el gran reto que mantenemos para poder eh, eh, realizar toda la captación, pero asimismo el acompañamiento que es necesario y por qué no apoyar a que surjan o incentivar las ideas de las chicas, de los jóvenes eh, para poder eh, brindar un mayor, eh, mejores resultados a todo nuestro ámbito social, país y también aportar a toda la comunidad.